Yo quiero saludar a todos los presentes y a los que desde las redes sociales se conectan una vez más al programa sociocultural Siembra de Lectores en su versión Encuentro de noviembre. Es la, el cierre, como en diciembre no hacemos transmisiones. Ya dimos el saludo a todas las redes sociales. Ahora quiero que los niños sin Music pena se vayan presentando y digan de qué colegio son, que les tengo una sorpresa. Adelante los niños. Adelante. Les da pena. No, no, preséntense. Buenas, adelante, preséntese el primero. Buenas sí, tardes. Soy... ¿De qué colegio? Ah, Yo soy de la Universidad Tecnológica. Ah, es excelente, parece de secundaria, esas caras de bebé que siguen conservando. Eh, yo soy Leida Sánchez y también soy de la Tecnológica. ¡Ay, qué bueno sí, sí, sí. la Tecnológica! Aquí está bateando de 4-4, adelante los demás. Los de la Tecnológica, algún profesor los invitó fue por el anuncio mío. Un profesor nos invitó para que asistiéramos. Sí, aquí el profesor para mandarle saludo. Saída Castillo. Bueno, me saluda. saludan. Adelante. Buenas tardes. Adelante, eh, mi nombre es Nerlin Herrera y también soy de la Tecnológica. Ay, pero qué bueno esa Tecnológica. Primera vez que me, me visitan varios estudiantes de la Tecnológica y para que sepan algo, yo todos, una vez al mes, ustedes me mandan el celular y yo los voy a invitar. Me dicen, soy eh, interesada sí, en los sí, encuentros sí, sí, sí. una vez al mes, interesado, y yo los agrego a una lista. Mi nombre es Naomi Lambert y soy del de Comercial, Panamá. ¡Cómo no! Excelente, excelente. Vamos bueno, a ver Buenas quién tardes a todos los el... estudiantes. Bonita oportunidad para... que eh, participen hoy y puedan tener mejores conocimientos yo soy del círculo de lectura de Chiriquí y también eh, pues vengo esta tarde a adquirir muchos más conocimientos y mejorar cada día en lo que es la lectura y, y todas las cosas que le apasionan al ser humano saludos a todos y que disfruten la convivencia en la tarde de hoy la cámara, eh, yo soy Laura y eh, coordino el círculo literario eh, sí, siempre sí, de lectores, sí, capítulo sí. de Chiriquí específicamente. Capítulo de Chiriquí. Perfecto, bienvenida Laura. Por la invitación. Sí. Con mucho gusto. Reunimos desde que la vez pasada. Los niños pidieron que en los meses de vacaciones no se reunieran. Este noviembre decidimos si nos vamos a unir enero y febrero si ustedes quieren descansar, porque sus vacaciones comenzamos en marzo, porque la mayoría de estos encuentros son estudiantes de primaria, secundaria, universidad, aquí se practica la democracia, si ustedes dicen, nos reunimos desde enero, nos hubo un año que lo, la mayoría dijo desde enero, los años de la pandemia, no tenían para dónde salir y esto es, como un entretenimiento, porque conversa. Habían unos niños, unos jóvenes, que leyeron Los Ángeles del Olvido y la profesora me contactó. Creo que eran séptimo. Hay alguno aquí. Esta es una actividad que hace siembra de lectores. Mientras los jóvenes se conectan, yo les voy a hablar qué es el siembra de lectores. Siembra de lectores tiene 18 años. Yo creé el programa para Exacto. promover la lectura a nivel nacional, porque en ese tiempo se decía, en Panamá no se lee. Y yo quise cambiar esa sociedad. Fuimos creciendo, primero llegó el capítulo de Coclé con la coordinadora Aura Méndez de Cano. Tenemos el capítulo de Azuero con Olga Tapia. Tenemos el capítulo de Chiriquí, coordinado por Laura, que nos acompaña hoy, Laura Nietzsche. Vamos formando diferentes capítulos. Inclusive tenemos círculos de lectura en Canadá coordinado por mi sobrino Ricardo Covins porque queremos que la lectura traspase fronteras. Tenemos un círculo virtual en Facebook con 4.700 lectores y 378 círculos de lectura. No, no. Ustedes van en una página web que tengo www.siembradelectores.com y tenemos un segmento La Buena Música. Que ya los niños, los jóvenes han dejado de escuchar tanto reggae y tanta vulgaridad y están escuchando a Il Bolo, Andrea Bocelli. ¡Wow! Cambiaron sus gustos. Los jóvenes que estábamos esperando, de que ellos leyeron Los Ángeles del Olvido. Vamos a ir admitiéndolos a todos. Yo coordiné a la profesora Marlene, porque ella es especialista en comprensión lectora. Ella analizó un capítulo de una novela mía que es muy pertinente en estos momentos. Ella aplica unas estrategias para que ustedes la apliquen a la lectura que... Que están haciendo en estos momentos y cada vez que les pongan una novela, ustedes van a poder aplicar las mismas y van a sacar excelentes calificaciones y lo mismo que van a aplicarle en las materias, van a ser excelentes estudiantes porque la lectura cambia vidas es un antes y un después, y mientras te conectan voy a repetir como lo he dicho varias veces se forma el hábito de la lectura reimagined. usted escoge una hora del día, vamos a suponer, siete de la noche, ya da. Todos los días va a leer 20 minutos de la novela que más le guste. Tiene que ser algo que lo atrape. Si quiere sí. seguir leyendo, magnífico. Si no, usted se va a obligar a leer 20 minutos por 21 días. ¿Por qué? Porque en 21 días se forma un hábito. Y el día 22 yo les aseguro que no van a poder dormir si antes no leen unos minutos. Y cuando tengan el hábito de la lectura, la vida de ustedes cambia. Sí, ¿de qué colegio eres Moisés? William H. Kilpatrick. Ustedes son los que leyeron Los Ángeles de los día? Día? Ustedes sí, se van no a llegar un regalo aquí porque la profesora hizo un trabajo muy bueno. Ustedes van a ver el programa sociocultural Siembra de lectores se complace en presentar una charla de la profesora Marlene Rosero, profesora de español del Instituto Fermín Nodó. Ella tiene una especialidad, una maestría Ay, en lingüística canta. y en comprensión de texto. Yo le pedí que les diera herramientas para que ustedes analicen sus lecturas, pero que lo hicieran como un ejemplo. Y escogimos un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Porque el bullying es un problema, es un flagelo social que nos golpea, nos duele, afecta a la sociedad, tanto a la víctima como al victimario.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 la unión hace la fuerza para evitar este que problema que agobia a nuestros jóvenes, a nuestros niños en los colegios. Yo voy a compartir pantalla con ustedes aquí y nos vamos a ir pues a lo que es el primer capítulo. jamás el primer capítulo, imagínense ustedes si, si estuviese más capítulos en la novela porque está súper interesante. En el primer capítulo eh, de la novela, un hito desde el silencio, el octubre del bullying, nosotros podemos ver. Allí entra de una vez en escena. El problema que el niño lo golpea, pero él no quiere decir nada. Pero él tiene unos amiguitos. Esos amiguitos, especialmente Nancy, que es la amiguita más allegada a él. Nancy sabe todo lo que está ocurriendo. Y Nancy siempre está detrás de él para apoyarlo, para ayudar. Pero aquí dice, hallar la idea principal. La idea principal es una, una estrategia de comprensión-lectura que me gusta.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 Cuando ustedes leen este parrafito que está aquí, o el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que los aposadores utilizan golpes, navajas y el origen de ellos. Miren hasta dónde llegó la maldad de estos muchachos. ¿Ves? Dentro de otra estrategia de comprensión de lectura, hay una estrategia que se llama la secuencia. Toda historia, todo cuenta, y esta novela de Rosmerita nos lleva a nosotros a una secuencia, los acontecimientos, que pasó primero, que pasó segundo, luego qué pasó al final. La secuencia en un texto se da a veces en desorden y nosotros tenemos que ordenarla. Novelas, cuentos, todo se da en secuencia. Si está en desorden, nosotros lo, orden lo ordenamos. Cuando uno ordena, un, los enunciados,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 En sus novelas, siempre hay un propósito que ella nos dice que al final hace un mensaje en las novelas de Rosmer. Nos entretiene, nos informa, ¿sí? Vamos a ver cuál es el propósito de Rosmerita en esta novela. Dice, identificar el propósito del autor. El autor escribió esta novela para ah, entretener a los lectores con una historia sobre acoso escolar. Eso no entretiene. Persuadir, persuadir es convencer. Convencer a los lectores que los acosadores hay que hacerles un alto Y se informar sobre los diferentes tipos de acoso que existen en la actualidad. Esa es la respuesta. Porque en la novela de Rosemary, en uno de sus capítulos, nos dicen todos los tipos de bullying que hay. Cyberbullying nos habla, que eso es lo que, lo que está, que, wow, tómate una foto, te alguien, te hace un bullying. Todo el mundo lo ve en Panamá. ¿sí? La risa del Entonces, yo tengo que saber, yo tengo que conocer los diferentes tipos de bullying que hay. Y Rosmerita, que en esta estupenda novela nos los explica Al final, dice, resumir ¿Quién no usted lo resume mejor el capítulo número uno? A. Los acontecimientos de acoso más vergonzosos que vivió Jorge de parte de sus compañeros. B.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 ¿Cuál era la problemática que había? Music y se license. llegó, se tiene que llegar a una solución, porque nosotros tenemos que salvar a la juventud, tenemos que salvar a estos niños, ¿sí? Porque el que acosta, el que pega es porque tiene problemas, pero para eso están los gabinetes psicopedagógicos, están los maestros, los profesores y en su hogar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 Así que estoy a la orden para ayudarla. Muchas gracias. Hay bueno, que leyeron en Los Ángeles del Olvido. Eh, ¿Qué le inspiró a escribir la novela? Los Ángeles del Olvido. Sí. Bueno, un, un niño como de nueve años fue a la casa de mi hermano en Chicre a pedirme el trabajo. Yo soy incapaz de darle trabajo a un niño. Los niños es para que estudien y jueguen. Y cuando yo le pregunté por qué tenía que trabajar, dice que si no recogía cinco balboas para la comida del día, él no podía ir en la tarde a la escuela y era lo que más le gustaba. Cuando yo le pregunté el nombre, me dijo Jai. Hey, con este elemento, después le comento yo a mi cuñada. Digo, mira, este niño. Dice entonces si hay un bien. niño que tiene, no le decía mongutito, mongutito le puse yo conejito o algo así tiene 11 años y no sabe leer ni escribir porque la mamá lo abandonó y el papá se lo lleva al monte a trabajar con eso yo viste la gran novela Los Ángeles del Olvido porque el escritor nada más sí, necesita sí, sí. como un detonante sí, sí, sí. para de ahí que su creatividad se dispare adelante la próxima novela la próxima pregunta ¿Qué? Okay, gracias a la orden Moisés sobre Vaya los personajes rápido. principales del ángel, de Los Ángeles del Olvido. ¿Los, los personajes principales eran eh, Mogotito y el señor Erasmo o solo Mogotito? Yo creo que el personaje principal es Mogotito. Tiene, mira, tiene una actuación destacada porque es que mis personajes secundarios son fuertes. El personaje de Jairo es un personaje inolvidable. Representa el amor, porque Jairo, cuando ya estaba muriendo, él no deja vacío en su madre adoptiva, deja amor. Y ustedes se preguntarán por qué Jairo muere. Yo hice una investigación y el 50% de los niños con ese tipo de leucemia muere. Y yo quería mandarle como una ola de consuelo a esas madres. Y una advertencia, en ocasiones no se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Y esos últimos días del enfermo, que estén llenos de amor, rodeado de su familia. Entonces ese es el mensaje contundente de la novela Tú dirás, Erasmo, Erasmo es el hombre que cambia. Pero a mí me parece que monjutito es el personaje principal porque hace cambiar Erasmo, cuando Erasmo ve la tristeza en ese niño se hace responsable hace cambiar al papá este campesino y de pensamiento cerrado entonces el personaje principal es Yo, si ustedes se dan cuenta yo soy una persona sencilla para mí todas las preguntas valen y las respondo con amor y con respeto así que adelante eh, buenas tardes, eh, eh, Yo me leí la novela de Niña Bella y la verdad, cuando la leí, me di cuenta que me pareció bastante interesante porque de ver cómo una familia que económicamente estaba bien pasó a estar económicamente algo más humilde, me puse a pensar mucho de cuán frágil es la vida. O sea, cómo de tener vivir bien pasan a estar mal. O sea, como las cosas pasan repentinamente. Y me, de, me puse a pensar que las cosas materiales a veces nosotros le tenemos mucho afecto, pero me di cuenta que solamente son pasajeras. Y una frase que me gustó bastante de eso es cuando Santiago le pregunta a su madre que sus joyas son bastante importantes. Su madre le dice que eso no era lo importante, sino que lo importante Artes, era su familia. La verdad, este, este libro, esta obra toca bastantes temas que me dejaron pensando, como los perjuicios hacia la sociedad. Que de hecho, una vez el padre de San Yuri cuando vio a, a, al amigo Joaquín tuvo un perjuicio acerca de él y me puse a pensar de que es verdad varias personas tienden a tener perjuicios a las personas que Musical viven en lugares así, a, a lugares así solamente porque viven ahí piensan que no tiene ese tipo de conocimiento o piensan que tiene a ser malo o a robar etcétera me he dado cuenta que es un libro de bastante análisis de hecho ven tan reales los, los personajes que me puse a pensar si usted se inspiró en una historia que ya usted vio, observó o si la historia fue de alguien cercano, me interesaría saber mucho eso. Mira Daniela, primero te quiero felicitar por tu nivel de análisis yo creo esta novela en ese en el contexto creo que el 2009 hay muchos despidos, padres de familia que quedan, empresas privadas que hacen fusiones y quedan muchos desempleados ¿Pero qué pasa? Esta familia no ahorraba, todo se lo gastaba, vivía una vida de frivolidad y todo el consumo. Y ahí está la lección. Entonces, la abuela llega de Monagrillo a reeducar a la familia. Eso es lo que tú dices, a ver qué es lo que es realmente importante. Y lo del barrio, tienes mucha razón. La mayoría de la gente de barrio es buena pero los estigmatizan por algunos maleantes que se destacan por sus pechorías y entonces todo el mundo problema, dice: no, no, todos son unos maleantes porque viven aquí, no se trata de eso. Y eso, yo quise que esos dos niños, ¿cómo protegen a la niña bella? Porque en todos los lugares hay gente buena y hay gente que no lo es. Entonces, esta es una novela que llama a la reflexión y tú reflexionaste sobre todos los puntos importantes de esa novela, por eso quiero felicitarte. Pero surge a través del no se desempleo, se se yo creo, de todos los personajes. Y también la primera escena, cuando ella ve al papá llorando, yo recordé una escena que yo no me acordaba, y es que cuando estamos en Chitré, a mi papá lo destituyen y tiene que irse para Panamá. Y fue la única vez que yo vi, cuando él se despide de sus hijos y se lleva al mayor a Juan Carlos, que mi papá lloró. Y yo lo recordé haciendo Niña Bella. Esa es una novela muy cercana, muy profunda. Y tomen los consejos. Cuando tengan dinero, ahorren, porque si llega una contingencia, no les pase lo de la niña bella. Una niña de nueve años le dio la novela al papá y dice: Quiero que te leas esta novela. Dice: Papá, ¿y no qué perece Dice: Papá, léntela. Yo no quiero la suerte de la niña bella porque tú todo te lo gastas. La niña le hizo sacrí. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre otra novela que estaba leyendo. Colócate, me... mi amor, colócate un poco más al centro. Y mi pregunta es que, ¿qué emociones o sentimientos sintió al escribir la novela solo en las noches se observan las bueno. estrellas? Ya que en el caso de los actores, a veces quedan dañados o envueltos en el sentimiento del personaje. ¿Usted, al escribir, adoptó las emociones del personaje o los personajes se le dio la emoción que usted tenía en aquel momento? Pero de, dime, ¿de qué colegio eres tú o de qué universidad? Ah. Soy de, del Comercial, del Instituto Comercial. Ah, pero muy bien preparados los chicos del Comercial. Mira, cuando un escritor entra en la novela, él es el personaje, él siente todas las emociones. Y eso que logra que el lector se coloque en la misma escena amarrada. Si el escritor no logra colocarse en la acción en esa escena de la novela, el personaje se va a sentir ajeno. Por eso que es tan importante que el autor se meta en el cuerpo. El cuerpo del personaje está hecho de palabras. Se, se introduzca, se introduzca se sienta esas emociones, aunque no le haya pasado nada. Después de concluida la novela, esas emociones se van. Pero mientras las hace, siente una a una todas las emociones corre con bachida para que no la, la alcance el delincuente y ustedes están ahí corriendo también con los personajes porque ustedes están viviendo la novela excelente pregunta me imagino que estudiante de Elvia ay, yo los felicito, ay, felicito porque muy buenas preguntas adelante pregunta, eh, si nos preguntan dónde se desarrolló la obra de los ángeles del olvido eh, podría decir que en la ciudad y el interior, ¿por la, ellos se venían para la ciudad con la enfermedad del niño? Era en Los Santos, en Tonosí, cerca de Tonosí, una finca que tiene mi hermano Raúl. Yo vi las fotografías, me enamoré de esa región y acuérdense que yo vivía en Chitré. Yo tengo la facultad de haber vivido en el interior y en la ciudad. Por eso me desplazo de una escena a otra con tanta facilidad Y yo también he admirado mucho al campesino. Ese campesino que se levanta a las 3 de la mañana para buscar el alimento de subsistencia de ese día. Y se levanta cantando. ¿Qué puede hacer el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Acá en la ciudad, usted ve mucha gente, estoy deprimida, se levantan a las 11 estoy deprimida, de no sé qué hacer hoy. Váyanse al campo, ayuden a sembrar y te les quita la depresión de inmediato. La vida tiene que tener un sentido. Y por eso yo admiro tanto al hombre de campo, a ese hombre como Manuel. Entonces yo quise también, mucha gente se viene del campo, a la ciudad, a pasar trabajo y está el programa el proyecto regreso. Ojalá alguien sacara de la novela el proyecto regreso y lo pusiera en ejecución. Porque es un proyecto. Yo me averigüé cómo se hacía un proyecto y lo inserté. Y si ustedes ven, ustedes creen que existe ese proyecto. Adelante. Eh, yo leí Mujeres en Fuga. Y al leer la impactante y como era historia de Rebeca, imagine? Camila y Sorel, me surgió una incógnita muy peculiar. Al redactar esta novela, usted consideró contar la historia desde el punto de vista masculino. Sí, pero hice una investigación. En los casinos los hombres apuestan más, pero hay más mujeres. Compras compulsivas, el 80-90% es las mujeres. Adicción afectiva, las mujeres. El hombre, cuando una mujer no, quiere, no lo quiere, te busca dos. Así que no tienen este problema. Por esto que me ay, enfoqué pues, ay, en las mujeres. Yo, como dice Marlene, todo lo hago en base a la investigación. Libros, si usted fuera el padre, usted, qué fuera hecho? Por Yo, lo que hizo Manuel. Manuel apostó por el amor y por el perdón. Y miren lo que la mujer se fue, tuvo otra hija, pero Dios escribe recto en renglones torcidos. Si esta mujer no hubiera abandonado a Manuel y a Mongutito, no hubiera tenido a Amanda y Mongutito hubiera muerto. Eso se lo hace ver Mongutito al papá. Y todos los que nos equivocamos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Porque... El perdón sala las heridas más profundas. Los de la tecnológica, yo no sé si no han leído novelas mías, pero yo les voy a recomendar que lean La burbuja invisible, les va a encantar. Así es. ah, vamos a hacer la votación. ¿Ustedes quieren que sea enero y febrero descanso y comience en marzo o que sea desde enero? voy a hacerlo aquí por levantar la mano quienes desean que enero y febrero sea de descanso levanten la mano ¿quién más? mayoría, yo creo que somos mayoría ahora levanten la mano los que quieren sí, sí, bajen la mano todos levanten la mano los que quieren que el programa sea desde enero en vista de esto Enero y febrero se toma de vacaciones. Tomamos vacaciones enero y febrero. En marzo yo les mando la invitación para, para la que me acompañen. Yo sé que al principio es difícil participar porque ustedes piensan que la escritora les va a contestar. Yo siempre los voy a tratar con mucho cariño y mucho respeto. Que vean en mí a una amiga, a una amiga lectora porque aquí no soy la escritora, soy una lectora con ustedes. Ya para la segunda vez se van a haber leído un libro. Recuerden el hábito de la lectura por 21 días, 20 minutos, todos los días a la misma hora. Y en marzo ya van a ser lectores. Y si son lectores, van a ser buenos estudiantes, excelentes profesionales. Van a mi canal de YouTube. Se suscriben, le dan click a la campanita y lo van a ver editado. Y nos vemos en marzo. Un fuerte abrazo y a leer. En las vacaciones lean, muchachos. Déjense de tantos celulares. Sí, miren, el celular también sirve para leer. Yo ahora tengo todos mis libros en Hotmart. Todos mis libros están en la plataforma de Hotmart. Me ponen un WhatsApp y yo les mando el enlace con un descuento para estudiar yo les mando allí y pueden leerlo en el celular si no tienen tabla. así es que ya saben un fuerte abrazo y hasta siempre